Buenas tardes a todos, quiero darles las noticias de inmigración que acaban de salir recientemente esta semana. El Servicio de Inmigración acaba de anunciar un proyecto en el que daría una visa o un estatus migratorio a empresarios. Estos empresarios pueden calificar si logran crear una compañía o son parte de una compañía nueva y esta compañía beneficia a los Estados Unidos de una o de dos maneras. Una es creando empleos, o logrando hacer un crecimiento económico hay tres maneras de poder calificar la primera es demostrar que usted ha logrado una inversión de unos 350 mil dólares de parte de los inversionistas no necesariamente de usted la segunda manera es lograr demostrar que usted ha recibido un grant de parte del gobierno de los Estados Unidos por 100 mil dólares o la tercera manera es si usted parcialmente logra demostrar la primera o la segunda inversión, también que usted pueda demostrar que la compañía tiene proceso de crecimiento y que puede crear empleos. Este grant o este estatus le daría a usted la posibilidad de permanecer en los Estados Unidos por dos años inicialmente y al final cuando se le vencen esos dos años de poder renovar por tres años más. Además de eso, le permitiría a su esposo o esposa también beneficiarse del mismo estatus y a sus hijos también y los esposos que también reciban el estatus recibirían un permiso de trabajo ahora mismo este proyecto de ley se encuentra en un periodo de comentario de 45 días y todavía no ha sido aprobado pero yo espero que al final de los comentarios y si es aprobada ya puedan beneficiarse para finales de este año si usted cree que usted puede calificar o tienen alguna otra pregunta de inmigración, no duden en llamarme para evaluar su caso. Gracias.